Hola buena gente yo toco ¿cómo están? Soy yo, últimos. Estamos aquí en un nuevo video de reacción para el canal. Y esta vez eh, estamos aquí para hacer reacción a la nueva animación parodia de Kishin Pei. Que ya había reaccionado hace sí, dos semanas, o casi un mes, no sé, lo pasó. Que bueno, ya salió ya el capítulo 5 de su saga Dragon Ball Silver, Dragon Ball, tío, Que acá... Ya salió el episodio 5, ¿no? Y acá dice la caída de las fabricaciones elegidas. Ok. Creo que nos quedamos en que Ave ah, Vegeta hacía frente a el caído, que es Alma, ¿no? Y que este iba a, a, a pelear con Goku, que apareció, creo que en la casa de Goku, obviamente. Y... ¡Ay! Ah, y gancha que iba a conseguir un nuevo poder y hay ah, Goku o Salvo obviamente, que si iba a transformarse obviamente de Super Saiyan 5 ¿no? ah. Y creo que eso va No a... se tiene que enfrentarse Goku con Alba Así poder el pelear con el... el, el... Dios, Destructor es de Nivel 1 Y como vemos también a Shai, <risa> Y bueno, está interesante esta parodia, ¿no? Y, ok, vamos a ver este aparte sigo que salió el viernes que hoy estoy grabando un sábado A la mañana, así que sin más preámbulos vamos a verlo vamos a empezar ya con la introducción que hace rato no muestro no pero vamos a ver otra vez de esta gente vamos por know, I envy en a lot. Al menos tiene has buen padre. Se Episodio Pasa algo de tra.. Ángel. Mata I didn't imagine seeing you again on this planet. Yeah, I'm here because Prince Vegeta asked me to train him for your arrival. Oh. You are... an angel? Yep. And you oh. wanted to... face me? Yep. You are aware that fighting is forbidden for angels, uh. under penalty of cancellation? <laughs> Cancel Sí, sí. si no saben los ángeles de bueno la claro, uno tiene que ser parcial y no no pueden pelear porque si intervienen en las peleas desaparece si no me creen preguntarle a medusa what wace why haven't you told me this you never asked are you serious you never asked are you serious Okay, I'm gonna my reason for LIFE! I throw away my sad pride to get absolute power! And I can't even use it! Yup. I don't know whether... This... This is the absolute worst day of my life! <laughs> I'll get it get worse than this? It's, It's my moment! F*** this shit! Excuse me? Can I help you? Fallen Angel! You come to this planet to face the Warrior of Prophecy, right? Well, that warrior is me! HA! Finally! A worthy opponent! Oh, are you serious?! You aren't exactly the person I was looking for. But after all, the prophecy could refer to anyone. Shall we start? You're already dead! What?! <laughs> <laughs> Hello! You know, this is actually the first time we meet. Who are you Thank supposed you. to be? I am Launch, one of Goku's first friends. Never heard of you. Oh, come on! I have been part of Dragon Ball since the first <laughs> series! I was an important character! It's not true. You were worthless! Your superpower was stupid! You changed the color of your hair! Uh... <laughs> oh my god. god! The Super Saiyan concept was recycled by the power of launch! <laughs> recycled by the- <risa noise> The Power of launch. Original, flashy. Ah, el color. Así que ese era el poder. Um. Era el prototipo super saiyan. Um. Okay, can we continue or? I can't believe <laughs> it! This guy... This guy is... He's just a dumbass! <laughs> no, oh, why? Why did I lose? I had received the ultimate power! Sure. It was all a joke. You didn't become powerful. I only dyed your hair. Why oh. did you do this to me? Oh. I only dyed your hair! Why did you do this to me?! Why did you do this to me?! Because kissing Pain hates you! Justice! Well, it was fairly disappointing. But now, he has arrived. Ay, oh it's been a while. My child. Okay. Está sí, un minuto más largo que los otros. Y si sí, este sí me gustó mucho. tan están... <ríe> un poco más gracioso. A ver. Y acá comienza de que envidia Goku, pero tiene un buen padre. No entendí tampoco del capítulo anterior De Goku recuerda a Arma, ¿no? Y no sé dónde están. Se está el <ríe> universo. Parodialmente, ¿no? ¿Drambo GT o... vamos super, No sé, pero... ¿Qué sé yo? Pero... Y ok, acá vemos a Vegeta. <ríe> Quería pelear con esta, pero obviamente es un ángel y no puede hacer nada. Es extremadamente... Recontramente mil veces poderoso que... No puede hacer nada, que tiene que obliga, que se yo, si de chingano se nos ama en el manga, no Los a no, no, no, no puede hacer nada, no puede interferir en las peleas. Tienen que estar imparciales siempre y bueno... Acá le, le cae la ficha y ya no fue así. La viejita y se reloja como dice. Y wey qué no dijo nada, bueno, porque no me pregunto. acá aparece Yancha con el gusto distinto que a realidad no lo es que el Lance lo ha pintado, obviamente. O sea, lo otro lío. Y bueno, esta me cantó. Capaz te la <risa> ponga en miniatura, altura, la.. La pelea de este, no, no sé qué anime es, pero ese del nani, del el tipo ese que explota las cabezas de hora, bueno, ese meme. Hey. ¡No ni! Yo, yo lo vi, me maté de risa la primera vez, che, wow. <ríe> Está bastante gracioso acá. Obviamente nadie sabe de las, pero bueno. <ríe> Acá dice que el, que el color de cabello de las cuando se transformaba, no, cuando nada, yo sé, pero ahí se volía, no estaba en... en el, cuando el pelo amarillo estaba re lo que re enojada. Más o menos como la... se sí, inspiró. <risa> por color y también porque de la ira se transformaba. ¿Cuánto por eso ahí en poner? Tomó como base eso, ¿no? <risa> como Lance fue como eh, como accidentalmente el primer prototipo <ríe> de ser super saiyan no sé. y si sí, así todo que <ríe> algo que lance eh, que que Yancho no que sí, yo no quiero muerto <ríe> como los demás así que además se murió <ríe> como Creeping satanito eso se ve <ríe> <ríe> por el plagio eso, eso ahí, ¿no? de super saiyan la que Yancha no tiene los distintos eso está pintado nomás <ríe> a esta imagen se... me gusta, ¿eh? ¿Y por qué? Porque <ríe> Kishinpei lo odio Y bueno, acá... Acá el momento que esperamos Goku... Ah, acá está Goku, no sé si tendrá el aspecto del Super Saiyan 5 Como se vio en el... en el opening acá al principio o... o... será otro personaje, no sé nada pero seguramente sea Goku Y si... Sí, um, eh, sigo en... comunidad ya a publicar también Twitter, ¿no? En Kishinpei, de que... El último capítulo, el capítulo 6, será el más largo El más largo que ha pasado en diciembre creo okay. que ¿20? <ríe> creo que está como... La misma fecha que del manga, el manga Dragon Ball Super <ríe> Ok, que bueno, este capítulo por lo menos me ha gustado Y bueno, acá no sé qué lógica pondrá acá <ríe> No sé, qué se inventará Esta es la madre de Goku Vale, bueno, en este, no sé <ríe> Bueno, está interesante esto, igual la verdad sí, me gustó, me causó más gracia que lo anteriores ¿eh? Y bueno, dejaré el video original de que si abajo en la descripción. así ah, yo seguía, ya dije, ¿no? Que seguía la red, ya, ¿no? y que, que iba a, a, a subir en diciembre el capítulo 6, que va a ser más largo. Y después iba a ser algo, no sé si va a continuar o solo va a ser un capítulo de Demon Bulma. Entonces a mí sí me interesa. De, también algo del Android 21 y de Bellyoutube vs. Kefla 2. Y después dice que hasta ahí Dragon Ball y harán algo original, es como, bueno, eso dijo Kishin Bey, no sé, en su comunidad, eso lo que... Y bueno, cuando salga todo eso, lo voy a reaccionar eso, ¿no? <ríe> y okay, bueno, dejaré el video original abajo, que de hice abajo en la descripción, para que lo vean por alguna cuenta. Y bueno, creo que dejaré el video, la video acá, si te ha entretenido, te ha gustado, puedes regalarme un pulgar arriba, pues... Eh, suscribirte a este canal para más video como este, y... Y sin nada más que agregar, yo me despido hasta casa, yo soy Ultime y nos vemos. Bye, chau, adiós.